Ya pasan 22 minutos de las 10 de la mañana, vamos a ingresar en este segundo bloque para darle la bienvenida a nuestras invitadas que ya nos acompañan. Los vamos a saludar a Daniel Argüello, abogada y además a Martina Valenzamiento, que es auxiliar del área de remates, de subastas de la MUNI de Guaymallén. Chicas, bienvenidas. Venía, ¿Cómo placer. están? Un placer enorme tenerlas por aquí. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, tenemos este espacio eh, dedicado a que los guaymallinos y todos los mendocinos en uh -huh. realidad conozcan todas las actividades que se van desarrollando en el municipio. El otro día hablamos de este gran reciclatón, reciclatón. que se viene en este mes de abril, pero ahora puntualmente vamos a hacer referencia a esta primera subasta, este primer remate de vehículos que se hace en este departamento. ¿Por qué el primero? Porque qué nunca se había hecho? Bien, eh, Guaymallén crea su juzgado de tránsito juntos con la playa de secuestro en el año 2019, mm. por lo que eh, ya tienes a la facultad de bueno, vehículos que no cumplen eh, las normas para poder uh -huh. circular, Bien. son retenidos y son llevados a la playa de secuestro. Cuando pasan seis meses sin que los vehículos sean eh, eh, retirados Reclamados, por sus claro. titulares registrales, eh, el municipio tiene la facultad de poder iniciar un proceso... Eh, ...para llevarlo a una subasta... Uh -huh. ...ese proceso se hace en el Poder Judicial... ...¿no es cierto? Sí, uh -huh. eh, tiene que... ...cada vehículo tiene una demanda particular... Uh -huh. ...cada titular registral es notificado... ...para luego si no es reclamado... ...se habilita ya... Eh, ...la posibilidad de realizar Bien. una subasta judicial. Perfecto, decías Dani que son vehículos... ...que no cumplen con los requisitos para circular... Eh, ¿en, ...¿en qué sentido no cumplen? Eh, por darte un ejemplo, sí. Clary... Eh, que no tengan eh, las transferencias realizadas, Bien. a veces en, hemos encontrado vehículos que son de otras provincias mm. que nunca hicieron transferencias, eh, uh -huh. temas de seguro. Claro, todo desde lo administrativo quizás, pero el vehículo está en está perfecto en estado exacto, de funcionamiento. Exacto, exacto. Claro. hay claro. vehículos que en un simple control policial se para, no cumple con la documentación que tiene para circular uh -huh. Son re, eh, se le retiran a la persona que los Ajá. está conduciendo y quedan en la playa. Y muchos de esos no son retirados por, claro, que tienen un montón de papeles que no cumplen, además de que tienen que pagar gastos de depósito, gastos claro. de acarreo y si tienen multas, además. Entonces, todo eso Ajá. nos lleva a la posibilidad de ir a un proceso judicial y que vayan a subasta Bien. pública, que Bien. es la que vamos a realizar. Es la primera, uh -huh. ya que como les explicaba, es todo un proceso judicial uh -huh. que nunca se ha hecho tampoco en Guaymallén, claro. en toda la jurisdicción, por lo que también para el, el juzgado de paz, que es por uh -huh. el cual tramitan todos estos procesos, uh -huh. es el primero, así que ha sido un trabajo en conjunto uh -huh. desde la dirección de legales con el poder judicial del juzgado de paz de Villanueva. Uh -huh. Chicas, ¿y cómo es este proceso de remate? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se hace eh, bien, es un, primero como les explicaba, cada vehículo tiene una demanda particular, uh -huh. tiene un proceso único uh -huh. por cada vehículo, por eso es eh, tan engorroso engorrosos sí cada uno. Eh, claro exacto uh -huh. eh, hasta que bueno se da el, todo el, la mayoría la, la gran parte del proceso es cumplida se llega a la fecha de eh, la subasta uh -huh. y la subasta el remate consiste en una subasta pública uh -huh. eh, en el cual puede, puede ir cualquier persona va cualquier, a ser presencial en este caso va a ser presencial uh -huh. además eh, y se hace ofertando ofertando uh -huh. sí si, que se cumplan eh, los requisitos. Ustedes ponen un, un precio piso, por decir, y a partir de allí cada claro. uno va eh, ofreciendo. Oferta, claro. El precio base es el precio que pusimos en la demanda, ¿no es cierto? Bien, o sea, es toda una liquidación en base al precio... Eh, al, ...al gasto que tiene uh -huh. la municipalidad... ...por tener los vehículos en depósito... Bien. ...y el gasto también de acarreo... ...lo que es la grúa que los lleva hasta la playa... Uh -huh. ...tiene un precio base... ...si no hay ningún ofertante... ...nadie que oferte ese precio base... Uh -huh. ...se hace a mejor postor... Uh -huh. ...que ah -huh. en la mayoría de los casos... Bien. ...la mayoría es a mejor postor... ...así que se resulta uh -huh. muy Termino interesante... Siendo, no, ...aparte bastante accesible... ¿no? no sí. accesible. Ver, ...claro, sí. em uh -huh. empiezan ofertas irrisorias... ...y así va subiendo... <ríe> claro. ...y se hace muy interesante... Eh, va a ser la primera, así que esperamos uh -huh. mucha convocatoria y, y abierta a quien le interese también. ¿Y cuántos vehículos tienen? Eh, más o menos alrededor de 40, 20 bueno, automóviles y 20 motos uh -huh. aproximadamente. Perfecto. Y ahí sí. quizás se me ocurre alguna especie de catálogo, algún lugar donde quienes estén interesados en participar digan, bueno, voy a ver uh -huh. qué está disponible, qué está en oferta... Sí, están los días de exhibición, ah, bien. que son el 18 eh, y el 19 Mira, de abril. Justo ahí lo tenemos. Ajá, perfecto ahí está. El 18 y el 19 de abril es en la playa de secuestros de Guaymallén, que mm. queda en tirazo y callejón mm. los eucaliptos. Perfecto. Y es de 9 a 12 del mediodía. Perfecto, bien. se dan una vueltita entonces claro, y más o menos ya van a la playa fichando. La plaza. Sí, sí. fichando. Por <ríe> claro, ya claro. se puede. Muy bien. Uh -huh. Exacto. Ajá, y el día de la subasta ya, Ah, bueno, son tres jornadas. Son tres jornadas. Okay. 20, 21 y 22 de abril eh, a partir de las 9, pero esa se realiza en la oficina de subastas judiciales que queda en San Martín 322 de Ciudad. No tienen que ser o sí vecinos de Uemayen, no los no, que participen, no. pueden venir de cualquier parte de la Exacto. provincia, ¿no? De cualquier parte de la provincia sí. eh, pueden hacerlo con su DNI, pueden en el momento de la subasta abonar el 10% de la, de, la, de la oferta por la cual están uh -huh. adquiriendo el vehículo eh, luego a los tres días tienen que cancelar el precio, además del 10% de la comisión bien. para la martillera y el 2,5% del impuesto fiscal. Perfecto. Con eso ya eh, pueden luego o sea, hacerse la entrega del vehículo. Bien. Y además de estos montos que comentabas, algún otro tipo de requisitos que necesiten las personas que quieran participar? Nada. Perfecto. DNI en manos. Bien. Uh -huh. Lo que, y y, y nada más. el dinero. El dinero, claro. Sí, el dinero sí bien efectivo para ese día. Uh -huh. Uh -huh. O sea, Perfecto, no, está bueno que, que vayan teniendo en cuenta todos sí. estos detalles porque ya vas a tener que contar claro, con, con ese dinero para ir, si estás interesado en comprar, entonces es muy, muy interesante la verdad, porque sí. se viene, hay una gran sí. oportunidad quizás para el que no puede en este momento acceder a un vehículo cero kilómetros, que Total. sabemos que, a ver, los precios están por sí, las sí, nubes sí. y es muy muy complicado para una familia, eh, podría ser una, una gran oportunidad. Uh -huh. Y si en este caso no logran vender la totalidad de estos vehículos que tienen, más de 40, ¿cómo se procede? ¿Vuelven a este lugar, a este predio donde los tienen? ¿Piensan uh -huh. hacer una subasta más adelante? Bien. generalmente se venden en la subasta. Ah, todo, sí, sí, sí. tienen la expectativa sí, de vender sí, sí. todo. Y uh -huh. luego también eh, comunicar que es la primera y hay bastantes vehículos, imagínense que mm. está, estos fueron retenidos aproximadamente mediados del 2019, y uh -huh. de ahí para adelante. Claro. Así que hay un montón de, de vehículos por subastar, hay vehículos muy interesantes, uh -huh. está bueno que, que vayan a la exhibición y Es vean, variada la oferta. Es variada, uh -huh. en la playa también de secuestro está muy custodiada, hay cámaras, entonces los vehículos como se retienen son conservados, claro. así que uh -huh. está buena, está muy buena la, la oportunidad. La próxima subasta eh, tiene fecha 4 y 5 de mayo Bien. y luego van a venir más. Así que quien Perfecto. no pueda eh, concurrir a esta, no se preocupe que uh -huh. vendrán y otras. Otros. Uh -huh. Bien, y seguramente muchos se están preguntando, ¿por qué el municipio hace esto? Porque no puede retener tanto tiempo esos vehículos ahí y, y el dinero, por otro lado, es destinado a, a obras municipales, lo, lo vierten quizás en, en la vida cotidiana de los vecinos, ¿no? En Primero, Mejoras para la... ¿Para los vecinos? Primero los gastos, porque es un gasto tremendo para el municipio mm. el tener un vehículo claro. eh, en ese lugar, como te digo, aparte es una playa de secuestro que tiene cámaras de seguridad, tiene personal 24 uh -huh. horas, o sea, está en muy buenas condiciones uh -huh. y eso es un gasto, además uh -huh. de las grúas sí. entonces ya es lo mínimo cubrir esos gastos y el proceso también es muy costoso, o sea, hay que publicar edictos, notificar... Entonces lo mínimo que claro. se llega a hacer es cubrir eh, costos uh -huh. que, que tienen estos vehículos. Claro, uh -huh. para que no le genere otro, otro gasto, gasto más, más al más. municipio claro. el claro. hecho de tener que secuestrar estos Total. vehículos, sin dudas. Sí. ¿perdón, sí. ¿Tienen algún filtro a la hora de vender o exponer los vehículos? Por ejemplo, la antigüedad del auto, el modelo, ¿o es todo tipo de autos que hayan caído en esas circunstancias? Es todo. Uh -huh. Vas a encontrar de claro. todo. Hay, perfecto. hay de todo. Perfecto. Por eso es tan importante la exhibición para que las personas puedan ir a ver claro, lo que más. se va a subastar y así elegir. Quien quiera refrescar esta información? ¿Hay alguna página web donde puedan chequear nuevamente las fechas, horarios y demás como para organizarse? Eh, lo que tenemos es en la página de la municipalidad. Bien, perfecto, Ahí se ahí ve de portada donde dice primer remate. Bien. Y tenemos un número de informes, que Bien. es el número de la martillera, a la cual les puede informar si alguno quizá no puede acceder en el horario de mañana para claro. poder ver el vehículo. Se pueden armar grupos de personas para que puedan ir en la ah, tarde. Excelente, Así mira, que ahí está. En ese número ahí pueden evacuar cualquier tipo de dudas. Perfecto, agéndenlo ya rapidísimo Le haces una, una fotito a la pantalla uh -huh. ahora. Te lo guardás, así ya, ya te vas organizando, porque no falta nada. 18 y 19 de la exhibición y luego la subasta 20, 21 y 22 de abril. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por acercarnos esta información. Placer, muchísimas gracias. gracias.